Las posiciones encontradas en el sector La Altagracia continúan, esto por la apertura de la planta de gas ubicada en esa localidad, pues unos externan preocupación por el peligro que representa, otros en cambio no establecen objeción a que continúe operando. Sí, la suma de dinero que se ha dado a residentes de este lugar son las personas más bajas que viven en estos sectores, que no tienen conciencia de lo que está haciendo, pues nosotros las personas que tenemos uso de razón,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 por una guagua de 37 pasajeros, valorada en 1.800.000 pesos. ¿Quién tiene la guagua ahora mismo? La tiene bloque Cuesta Blanca. Mencioname los nombres. La tiene Fran y Ramoncito, que son los presidentes del bloque actualmente, que fueron puestos por el por que estaba. Y es que según lo han manifestado residentes en ese sector de San Francisco de Macorís, las posiciones son encontradas. Unos en favor otros en contra, al punto que se habla de una suma de dinero para la reapertura de esta planta de gas. Para NTN reportó Joan y Paulino.